En este vídeo te vamos a enseñar qué es Python y para qué sirve. Python como tal es un lenguaje de programación interpretado cuya filosofía hace hincapié en la legibilidad de su código. Este lenguaje se trata más que todo de un lenguaje de programación multiparadigma, ya que soporta orientación a objetos, programación imperativa y también programación funcional. Python es un lenguaje interpretado, dinámico y es multiplataforma. Python fue creado por este señor, que se llama Guido Van Rossum. En la actualidad, Python se encuentra en multitud de aplicaciones y servicios que usamos abiertamente ostenta una gran lista de usuarios de gran calibre como Google, YouTube o Facebook, los cuales utilizan este lenguaje de programación. Poco a poco, Python va ganando territorio, y entre los entendidos se ha convertido en uno de los lenguajes más solicitados, y sobre todo, más esenciales del momento. Esto nos demuestra que Python es la opción más viable y efectiva que hay ahora mismo en el mercado. Así que si quieres ser un programador de Python, te invito a que comiences a ver cursos de Python. En mi canal tenemos un curso de Python, así que te invito a checarlo.